Hola soy Floribet, en esta ocasión te mostraré hacer unos gatitos en cartón para decorar. Para esta idea necesité cartón, tomé eh, una caja de un juguete, un lateral y aquí voy a trabajar, es de 60 centímetros. También necesitaremos la plantilla la cual dejaré el link para que la puedas descargar y tú eliges el tamaño que deseas imprimir. Necesitaré una hoja de papel carbón un lápiz pistola de silicón tijeras pinturas acrílicas de los colores que más te gusten pinceles comenzamos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 to be.